Estamos volviendo. Ya estamos volviendo a despertarnos. Fuimos hasta ahí, hasta el buffet. Está Luis con la pelota en la mano. Luis Rama. Julián combina. El zurdo, la pelota, la recibe el zurdo. Arranca el segundo tiempo con Rama que la pica. Hacia Julián que venía avanzando. Van uno a uno. Y recién, recién, pero ahí, salidito del horno, arranca el segundo tiempo entre Triangulito y Oblambi. Como siempre decimos desde acá, desde el microestadio de Burlingame, en la avenida Pedro Díaz 1550, en nuestra casa y que lo bautice como el Teatro del Futsal y el 8 dijo ah, me lo sacaste de la boca ¿Qué le va a hacer el microestadio siempre con su presencia habitual está todo prolijo, todo pintado, todo iluminado todo hermoso, todo bien arrancó la llovizna arrancó la llovizna como siempre ya desde hace unos días que también está galardonado en la baranda superior de los dos lados con la bandera argentina y con banderas de la provincia de Buenos Aires, del municipio de Burlingame y con una foto, dibujo de Diego Armando Maradona levantando la Copa Mundial de 1986 un recuerdo, y un homenaje, ya que hace un año que se fue a dar una vuelta en otros planos del universo el barrilete cósmico el que todavía no sabemos de qué planeta nació como dijo Víctor Hugo cuando hizo el gol ya recuperaron la pelota ya traje lo que a Federico más le preocupa y esta rama que le entrega al zurdo y el zurdo a Julián y Rama se inquieta porque la quiere para él, la quiere. No, se va para atrás, va con el zurdo. Avanza Julián. Y Rama va a intentar picar la pelota. ¡Rebota! Y se va afuera y es pelota. Para el local, Federico, ¿cómo ves el comienzo? Muy tranquilo, muy tranquilo los dos equipos. Se van está, en... Está, está tranquilo, ¿no? Está tra... charla que te charla, Federico, ¿Este con el médico, Yo fui y me clavé un panchito. Mirá. Se lo va afuera, me fui al buffet. panchito y manado, riquísimo el pancho, la verdad. Los panchos del triángulo, ojo, ojo, muy bien, bacala, ahí. Eh. bien zurdo, bien zurdo, muy bien, un susto, un susto pequeño, Vale. vale. lateral, para el lam. rebote y córner. Rebota en el zurdo, córner, corner número. Corner número 13.333,5. 13 ¿Y por qué? Es per que mi piache. Sale un am con otro, otro corner más. Bien, bien Rama, bien Rama, bien Rama. Sí, dos contra uno, dos contra uno, dos contra. Bueno, Aquí está bien, está bien. Está bien, es bueno tener hambre, es bueno querer hacerla, es bueno ponerse a prueba y querer terminar la jugada. La pelota se fue desviada un metro, más o menos, del par izquierdo de UNAM y terminó allá detrás de las redes. El arquero va a sacar. ¿Tienes idea mañana de Hamburgo contra quienes no? Todavía no sabemos. Pero mañana nos vamos a encontrar con mucho gusto, con mucho agrado, con toda la gente del handball. Ahí va Luis apretando, haciendo la marca, lo va a agarrar Julián. Bien, ahí está el zurdo. Bien, el mono, atento el mono. En dos tiempos se le entrega el zurdo. Se le entrega Rama. Rama está muy activo. Se le entrega el zurdo. Bien, iba para Luis. la tiene Ulam. El 5 que creo que es el capitán, se la pasa al 8, cuidado, cuidado. Bien el zurdo. Muy, muy habilidoso. Sacala. Bien, Julián, bien el zurdo. Bien, bien, bien. La cuestión para mí es alejar la pelota del área de riesgo, que es el arco propio, ¿no? Sale un Lam desde abajo. Estamos desde nuestra casa, estamos desde el microestadio de Hurlingham, Pedro Díaz, 1500, 1550. El partido tiene su importancia y muestra el empate general que viven estos dos equipos, ya que los dos tienen la misma cantidad de puntos. Y obviamente no quiere perder ninguno. Ninguno de los dos quiere perder. Ahí va, rima, muy bien. Ay, Julián, muy bien, Julián, bien, muy Juli bien, Julián. Bien. Liniers Caps Oscar dice, saludos desde Medellín, Colombia. Desde Colombia. Bueno, mandanos un café. Dale. Te <risa> agradecemos, un abrazo grande. Caps, eso, Caps es Club Atlético Vélez para mí, ¿no? Sí. ¿Eh? No lo estoy errando, ¿no? Linear, y claro, se llama, mira, escúchame, yo también qué tarado. Bueno. Se llama Liniers, Caps o Caps. Sí, sí. Creo, Creo que es hincha de Vélez. Creo que es hincha de Vélez. Ahora dice que no, ¿sabe qué? Le, empe le empezamos a cantar. Soy del barrio de Liniers. A ver, vamos a ver qué pasa. Está como tranquilo todo, ¿viste? Sí, por eso me puse a cantar una canción de hinchada de la mañana. remate de ellos, pegan Chili Horner. Decide que te canto otra. Joder, ¿cómo sí. es? como por ejemplo? A ver. Ponela, bueno, ponela a ver Rocola. Quién, a ver, ¿quién está? A ver, ¿quién ¿Qué está? ¿Qué sé yo quién está? ¿Quién está? está Chili está el zurdo, está Tate está Tate y está el mono, todo vigilante la pelota listo, se va listo, por el lateral saque arco, saque arco, saque arco el mono con el monito muy atento, muy atento y ahí se acerca Ario, Ario ha tenido una noche sí, tate, tate, tiempo el tate. impresionante el Tate, la pica muy bien el Chili, la toca bien ¡ay mamá! y la pelota se va a unos 60 centímetros del palo izquierdo 60,5 si quieren me pongo a mentir la pica de una pesa pelota a ver, a ver, a ver, a ver, muy bien, sigue sí, adentro, muy bien el chile, seguilo, chile como un perro, bien, dale, no el es es... negro vale, ah, el negro vale, perdón, me lo confundí, negro vale, me lo confundí, me lo confundí, ario, desde date. atrás, desde atrás, chile Chile con el número 12 está, ahí está, ario, que la pica, ahí, ahí está el chile. Bien, bien, bien, está Ario. Bien, Ario. Ario ah, mete todo lo que tiene que meter. Tremendo. El Chile acá en la mitad de la cancha, el Tate, el negro y Ario. Bueno, ahí lo tenemos a Lucho, gran jugador de, de Unam. ¿eh? Un gran jugador. Ojo con eso ¿eh? Bien, sacala. No, no, no, sacala, sacala, sacala. Bien. Bien, el mono. mono. Muy bien, el mono. Extendiendo los dos brazos, ataja la pelota en un tiempo. En el ángulo sí. inferior. Muy bien, el 8. Muy bien, el 8. El 8 muy bueno. Ya, ya te dije que es un peligro. Es un peligro. Agarra el mono. El mono le dice, la saca con el negro. Dale, Tate, dale, Tate. Mirá lo que se comió, mirá que, que se comió Mirá que se comió, negro, pumba Levantate, levantate, levantate que está llegando tarde No, la pelota se va fuera. Ida y vuelta, ahora el partido es ida y vuelta Muy buena la jugada del negro, pero quizás cuando a él no le sale Se tendría que haber levantado más rápido y volver con más velocidad A ver que aguanta la pelota, es el Chile. Bien Chile, bien Chile. El primer tiempo, más o menos, unas 400 personas estuvieron viendo el, el partido. De las que están registradas, ¿no es cierto? Dale, Pipo, dale, Pipo. Muy bien, Pipo. Otro que aguanta la pelota con Ario. Con el negro, dale, negro, no haga locura. Bien, ahí está, Ario. La pica, la aguanta Pipo oh, Dale, dale Pipo, muy bien Dale, dale, dale dale, mira. Se pelea la pelota Palmo a palmo, centímetro a centímetro De cada baldosa, de cada listón de madera de esta cancha Y sale el 8, que es peligrosísimo Marcámelo el nene ese, porque se juega todo Déjate, bien, bien, bien, dale, dale, no, no, no, dale. No regales, no regales. Adiós, cola. Muy bien, muy And bien. Sale resolviendo, muy bien. pateada eh. patea. No, no, no, no, no, no, no. Falta, falta, falta, falta. Falta, a ver, lo agarra, falta. En el equipo de un Y también el triangulito. Ahí está Pipo. El 23. Ahí está Dylan. La pelota se va afuera. Dylan está con el 11. Pipo con el 23. Entró por otro Cubero. Entró por otro Cubero. Con el 2. Ahí está Ario. Ario con Poroto. Dos toques con Pipo. Pipo aguanta muy bien la pelota. Muy bien, muy bien, con Ario. Con Dylan. Vamos Dylan, Dylan, Dylan, Dale Dylan, Dylan, Dylan, Dylan, Dylan, Dylan. vuelve para mí. Ah. Dylan. una de más me hiciste Dylan. Bien, bien cortada. Aguanta muy bien la pelota ese muchacho también, eh. A ver qué pasa. Muy bien, muy bien. La iniciativa, el hambre de Pipo por la pelota, por jugar, por lucharla. Y la tiene Ario, Ario con Dylan, Dylan con Ario de vuelta. Sí, Dylan con Ario, era obvio. Y acá con... Con el poroto, el poroto con, con Ario, con Dylan, Dylan, tratad de hacer la descarga rápida. Si no podés, dale. Dásela. Muy bien, muy bien. Conservando la pelota, ahí la pide, la pide, ahí va para atrás. La lleva el poroto, intenta la personal, el poroto sigue. Imponiendo su físico. Dale. Ay, pegale cómo viene. Bien, Dylan. Dos tiros al arco. El Poroto con Dylan, Dylan acá con la camiseta número 11, con Ario. Intentan picarla, la pelota por suerte oh, se va afuera y no queda en contacto del número 10. Le queda a mano Gabriel, la pelota para sacarla de abajo. De las graderías ya la sacó, la tiene Dylan, a Dylan lo van a pechar, pero Dylan te pone la mano, protege su cuerpo y puede jugar, acá tiene Ario. Con el Poroto, Poroto con Ario, la pican para tipo. Para ¿Qué pasó? de la camisa cambia, sale Pipo y entra Luis con la número 9 le sale Dylan, acá está Poroto ahí le sale Dylan con la número 11 va a tratar de tirar está buscando una, una ventana para tirar bien Poroto, téngase confianza mijo, vamos bien picada. ahí está Luis vale Luisito no lo deje muy bien. ¡Bien, Ario! muy bien Ario como siempre Ario dice ahí hay que poner toda la ficha Va, Ario pone toda la ficha que tiene que poner entonces lo tenemos Dylan con el 11 Luis con el 9 Poroto con el 2 Ario en el centro Mirá, wow. Se lo perdió, es una jugada que repite un land, ¿viste? Esas jugadas de tiro fuerte con alguien que corre desde atrás en la última línea, intentando sorprender. Le salió así, condición el primer gol. De acá. Bueno, entró Julián, Julián, Julián. Entró Julián, combina, acá lo estamos viendo. Julián, Julián le abre con Ario, con Ario con Julián. Hace la descarga, va buscando la pelota, se va afuera, pero se queja. Le dice el juez, pues se queja. No. Bueno. Sale un land de vuelta. Faltan 10 minutos, 17. Sale Luis con todo. Están eso, de eso. Tratan de quebrarlos por todas partes. ¡Bien! Bien, bien, bien, bien, bien. Vuelta, vuelta, vuelta, vuelta. Cinto Carlos, Cinto Carlos. Vamos, vamos a que no haga la le toca la pelota, se la saca fuera cuando el jugador de Ulama iba a hacer la descarga sobre el arco de triangulito cosa que no pudo hacer el lateral en ataque para la visita sale 14 con el 10 jugador muy firme, tener cuidado por eso se posiciona ahí, hay que ir a apretarlo Luis vale, ahí va por otro. Y claro, bata, bien, a sí, no, que tiren la pelota. Sigue el mono, sí el, el mono. La para en un tiempo y la, se la tira Julián. Julián combina que viene con la pelota, lo va a mirar al zurdo. hace la vos, no, Julián, la, la, la voz No. La mira por otro, no la pierda. Ah, la pelota se va afuera. Y es un saque de arco. ¿Cómo van? Dice Tiziano González. Van uno a uno, caballero. Falta Faltan 9 minutos 29 para terminar este segundo tiempo. De dos equipos que están empatados en puntos en la tabla. Ahí la lleva Rama. Vamos, Rama, haga la descarga de una vez, Ramita. Vamos, que usted tiene ganas. Bien, bien. ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? Sale desde atrás un LAM. Vamos a ver cuál es la propuesta un juego ustedes verán el futsal no tiene nada que ver con cancha de once acá no hay tiempo acá no hay, no hay tiempo para firulete ni nada acá es recibir la pelota eludir pelearla atraparla ir a rescatarla muy bien u obligar bien, bien, bien, bien, bien, bien. al otro equipo que cometa falta porque esto como dice como dice federico acá gana el que se equivoca menos la tiene julián la pelota observamos esta jugada Bien, ver, Luis. Luis ver, ah, bien, bien, bien, bien, bien. un LAM, estamos observando el partido. Ustedes lo están viendo por la hora de Urlingan Deportes a través del streaming de Facebook. O de Meta, qué sé yo cómo cuermo ¿no? se llama. Claro. Se llama Meta creo. Esperemos que se diviertan tanto como nosotros, más allá de la pasión, más allá de que uno se pone nervioso. Mira, hasta dos barbijos tengo acá encima. Usemos barbijo y otra cosa, en este impasse. acuérdense, el piberío entre 18 y 40 años se tiene que ir a vacunar. Hay que, es una cuestión de ser, de decir, vamos a prevenir, ¿no? Mejor prevenir que decir, yo nunca, no, ¿sabe qué? Vos no sabés genéticamente cómo estás para, cómo está tu cuerpito para enfrentarse con el bicho. Entonces te, te das la vacuna. Y entonces con la vacuna ya es otro cantar. Si te lo pescas, no te bajo de tanto. Pero si no, hay candombe en Europa. ¿eh? mira que bien, mirá qué bien Rama. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡De triangulito! ¡Lo hizo Ramiro Bigliatti! Gana Burlingan, gana Burlingan, sueña con quedarse en la C, gana 2 a 1. Señores, nos desahogamos, faltan 8 minutos 7, ante un gran rival que todavía esto no terminó, como le dije, faltan 8 minutos, ahora vamos a ver, estamos en una situación del partido que no se había dado, ahora, de que tiene más responsabilidad de ataque va a ser un LAM, porque está abajo en el marcador, Después está hablando, ah, están secando, ahí están secando la cancha. boleros hasta las manos, la familia Cogan ¿eh? Nosotros somos... <risa> nos, encanta el... nos encanta el fútbol. Y nos encanta porque está la parte técnica y después nosotros preferimos la pasión. No nos gusta hablar de suerte, no nos gusta hablar de mala suerte. Preferimos quedarnos... La pasión es más importante. Y después el resto es práctica, es querer jugar bien. ¿No es cierto? Y entonces va sumando, sumando, sumando... Horas de vuelo y después empiezan a aparecer esas cosas que hizo en la noche. El no, triangulito ha pasado por todas. Pero ha venido trabajando mucho toda esta noche para esta situación de este momento. Veremos qué hace. Mulan va a tirar tirar desde ahí. ¿eh? Ahí que tener cuidado. Es de tranquilo, que no tenés apuro, mono. Si querés te llevo un mate. La tira con la mano. Para el chili, que la para con la mano. ¡Oh! qué le pasa al querido chili es un golpe en la cabeza estamos todos mirando estamos todos expectantes esperemos que no sea nada el médico que lo está atendiendo Alejandra González <risa> se levanta Chili. lo aplaudimos bien se va acompañado Cosas del juego Cosas de los jugadores Como decimos nosotros Nosotros lo miramos desde afuera Una confusión sobre entredichos Que siempre pasan A veces en el futsal Entre algunos de los bancos Algunos de los jugadores Pero eso son cosas que yo siempre digo Son cosas que son En el ámbito del juego nosotros lo que estamos de afuera miramos y a veces hasta nos divertimos porque decimos, no puede ser. Lo molestaron al Chili y lo molestaron al técnico al técnico de unlam Bueno, sigue el partido, seguimos en lo que nos interesa. Ahí está Julián Combina que le intenta frenar la pelota. Bien Julián, bien Julián. El 8 que es un jugadorazo, la sigue protegiendo. La tira sobre el 7 de un LAM. De vuelta con él. Y está Julián con la responsabilidad de marcarlo. Y el equipo tira, va a tirar, eh. Ojo que hay una ventana. Bien. Bien. Bien, bien, bien, se va bien, bien, bien. En la cancha está el zurdo. Está Julián. Esta rama. Está el negro. Y esperemos, esperemos que, que. No, no se Ahí sale el zurdo, está Julián para adelantar las marcas, sale Rama también, ha marcado de cerca, está Negro con la responsabilidad de que no tire. Muy bien. bien el zurdo, muy bien el zurdo cuando hizo la descarga el jugador. de un lam, la rodilla del zurdo desvió, ahí sale de vuelta, ojo, muy bien protegida. y cuando la pelota la tenés encima y no tenés nadie, pero revoleo, dijo reboleo.com.ar. Dale. Ahí está, sigue atacando un Lamborque porque tiene la responsabilidad de empatar y está el Zurdo y está Rama. Bien, está el bien, negro. Bien, bien. bien, bien, la presión funciona. Tenela ahí la presión funciona. Después se agachó, le habló al Negro algo ahí la tiene el Zurdo. Uy, la recupera Blas, sí. mira mira ramita, chanchi, ramita Mirá. tranqui ramita a ver oh. Oh, muy bien el arquero de un muy, ah, ¿sí? muy bien el arquero Con la carta. muy bien el arquero de un ahí lo va a, a saludar se saluda con rama ve le está diciendo estás bien sí. la segunda, la claro Están esperando un poquitito Porque el tiro de rama Impactó en el rostro Del arquero de un LAM Estamos esperando a Ario con la pelota Ya para ejecutar el corner El 8 es Julián El 6 es Rama Acá atrás Está el 5 que es el negro Y atrás el mono de arquero Como decíamos Ario Con la responsabilidad de seguir en la continuidad del desarrollo de este juego que se va a dar a partir de que Lance Corner. Bueno. No me pierdan las pelotas. Listo, a ver, a ver qué pasa acá. Ario va a saltar. La pelota se va afuera. Es otro lateral. Ario, con la pelota así, con el de este lateral se se va a encargar uh, lo ejecutó Julián y venía rama corriendo hacia atrás el último palo a ver si le enganchaba pero la pelota se va afuera faltan 6 minutos seis para que termine el partido Ahí sale el negro apretando con una marca tremenda arriba. Hace que tengan que retroceder unos metros de vuelta. La recupera, ahí va Ario. ¿Qué sí, recupera? Eso falta. Bien, Ario, bien, Ario. Eso falta, Ario está. Le hicieron falta a Ario. Sí, dije sí, sí. que le hicieron falta a Ario. Sí, bueno, y ahora la tiene. ¿Ahora es Julián? La sí, tiene Julián. Julián, Ario, Dylan y el zurdo. Surdos. Y como siempre el mono en el arco. Va hacia atrás con el zurdo, con Dylan. Con el zurdo. Con Dylan. Y los aprietan. O sea, Dylan... Muy bien Dylan. Muy bien Dylan. No, juega, porque era una buena jugada Dylan. No aplaudimos a Dylan porque es... cuando está intratable él... Dale, dale, él, bien. Bien. Bien, Julián cortando con una pelota. porque se venía el número 13 de un Lam. Faltan 5 minutos 24 y el partido sigue 2 a 1 a favor del local. Del 8, David Lidoso. 8 y 8. Contra con Julián. Está viendo qué hace. Están buscando una ventana para el afuera Fuera la pelota, es lateral otra vez para un LAM. 5 minutos 11 viene el mono le encuentra le corta la trayectoria frente al arco con las dos manos julián con el zurdo julián intenta picarla de cabeza la lleva la lleva a la mira, pisa mira, mira. no es lo que hace dale mira. dale dale dale ario ario ario dale. dale, dale, dale, dale, dale. Sí, julián la pisa muy bien, dale, dale Sí, tirate, se tiran todos, se tiran Dale Julián ¡Bien! Qué partido ¿eh? Bien Julián Bien Julián Cuatro minutos treinta y cuatro Y ahora tenemos al zurdo Tenemos a Rama, tenemos a Ario Tenemos a Dylan. con la pelota con ario la pica hacia arriba para que la aguante rama que la lleva se le fue bien de vuelta sale con el 13 13 y el 4 de un Lam, con el 8 van a intentar hacer la descarga tratar de romper la red que le pone el triangulito ya a esta altura de la cancha donde ya sale Ario, donde ya sale, los corta, allá está Dylan, lo va a seguir, lo sigue, lo sigue, lo sigue, lo sigue, sale un golazo. Un golazo. Empató un LAM, 2 a 2. Con el número 8. ¿No? El número 8 es que muy buen juego. Juega muy bien. Muy bien. A la carrera y con dificultad de ángulo el tipo empató el partido. Lo marcamos desde un principio como un muy buen jugador. Todo de vuelta. Cuatro minutos, cuatro. Rama con la pelota. Rama con Dylan. Dylan jugando atrás. La va Le van a dejar a de mano a mano. mano. Le van a dejar de mano a mano a Dylan. ¿Eh? Ahí está. Se saca uno, se saca dos. Falta tiro libre. ¡Fue! Vamos, la carta de Dylan, dale. Enfocados con la cámara, mirando el arco de un game. Debe tener algo armado. Aria, Aria. Recuperando con el mono, con rama, rama, arranca, rama, le gusta el área, bien, rama. Bien, rama, bien, bien. Sé que pide tiempo el tiempo de la gente de Ulan, Acaba de empatar. 2 a 2 estamos. Mañana vamos a estar con, el, con la gente de Humboldt. Ahí lo estamos viendo a Matías. ...a Matías Barrio que está en la transmisión... ...le mandamos un saludo muy grande... ¿Quién está? ¿Quién está? Está Mati Barrio... ¿En dónde está Matías Barrio? Hola Mati, ¿cómo andas? ¿Cómo andas, Matías Barrios? Matías La Muralla Barrios... ...queridísimo amigo... ...gran jugador de futsal... ...tantas noches... ...que lo hemos visto... ...que lo hemos seguido... ...ahí está... El triangulito Bueno Bueno, está Luis Está Luis, está Rama Está Julián y está Ario Hola, amigo, dice Mati Barrios. La continuidad del juego está aquí. Sale con marca alta Rama junto con Luis. La pica en la pelota. Se le va, se le va. La, se la va. pelota se le va. Bueno, quedan tres minutos y medio y que sea lo que Dios quiere. <ríe> A ver, Rama con la pelota con Ario. Ario, con Julián, que están estudiando, ¿cuál Es la mejor opción que tiene con Rama, la para y Rama se va para adelante, porque es lo que le gusta hacer, ahí va Julián, ya mostramos el panorama de toda la cancha, con Ario, con Rama, la pica, ojo. mirá justo, quedó un revolió el 8 es un jugador muy importante en ULAM el, el 15 el 15 o el 13 no le veo bien el número, el 15 también es un jugador que impone mucho el físico ¿no? ahora la gente del banco el banco de ULAM el banco de ULAM le dice al juez que no cobran nada para ellos ahí tiene Ario, Ario con Julián Julián con Ario que la tira larga hacia Luis que la va a aguantar, vuelve hacia atrás con Ario con Julián con Ario va a volver porque es el que tiene más claro con, con Rama, no, la pica a ver si la puede agarrar, se le va Dos minutos 39, sale Luis con todo Ahí está Rama. La pican. Bien. Bien, Julián. Bien, Julián. Adriana Tavares y se vamos, triangú. Claro que sí. Locho, locho, locho, locho. Vos despacásela. Bien, suerte Ario estaba ahí bien el brazo. Bien. Ario. Es el 8, yo le echo. La... Sí, ya te, te Juega muy bien el 8 de un land muy, muy bien. Muy rápido, muy peligroso. Es muy contundente, ya lo vimos ahora en el segundo gol del empate es del mono, muy bien, sale el mono oh, larga, larga pero buena, la intención de querer alcanzar de, que, de acercarle la pelota a Julián que venía corriendo sobre la punta derecha pero ahora esto es pelota para la visita, faltan 2 minutos 13 ahí está Ario Ario Julián, bien Luis Muy bien, recuperada la pelota no las pierdas. Ahí viene el mono El mono la pica Justita, ¿eh? me gustó oh, oh, oh, oh. Estamos en la cancha, acá lo tienen A Julián adelante, a Luis con el 9 Ario y al zurdo sale Lonan de vuelta y sale con Ario con la marca alta que es el mejor resultado. Ahí está Julián marcándolo al 8. No le tenga que dejar demasiado ángulo al 8. No le que dejarlo jugar. Va a volver con el 8 porque no tiene otra. Con el 7 que es el compañero bien cortado. Muy bien cortado por el zurdo. Un minuto 37 es lo que dice el tablero, están iguales en falta 4, sale un dam de vuelta con el 3, el 3, el 7 el 7 busca, el 8 Juan, muy bien, ya lo dijimos la verdad estamos acá porque nos gusta ver muy bien, Ario, muy bien, Ario a ver muy bien, muy bien Ario, Ario presente Ario está presente la verdad en una noche muy buena del jugador del triangulito. Salen desde atrás buscando una brecha. Ahí sale Julián que se le ha encargado entre los dos. Se la quita. Lo agarra, sí. Lo agarra. Quinta falta. Quinta falta para la visita. Quinta falta. Esa es la chicharra que dice que una más. Vale. Busca la sexta El zurdo Con Julián Julián y acá está El poroto se le va la pelota a Julián Un minuto 0-5 para terminar el partido Sale el arquero tiene un lampirando la fuerte, la cabecea al zurdo finalmente. Ario lo marca, no pasa nada, es un lateral y es el lateral para el zurdo. ¿Qué lo va a hacer el Poroto? La pica y la aguanta Ario. La aguanta Ario, se la tira Julián. Ahora tenés que volver corriendo a toda velocidad y quitarle todo el ángulo. Muy bien, bien, bien, bien. no es no falta, no es falta eso. Ahora quinta falta, los dos tienen quintas, quintas faltas. Es un partido electrizante que va a terminar de cualquier forma, te digo. Porque estamos los dos con quinta falta a 42 segundos, 6 centésimas. Nunca un partido tranquilo. Nunca, como dice Federico, nunca un partido tranquilo, una ¿no? de esos que te dicen, tremen copetín, papa frita. Vamos a picar tal cosa, no, estás así como, como loco diciendo, y ahora es una jugada armada, evidente, el encargado es el 8. Y todos se colocan porque todo sucede con rapidez en el futsal. 42 segundos, 6. Ahí va el 8. No ingeniosa jugada pero fue fuera. 40 segundos sale el zurdo la tiene Ario Ario se le va a entregar a Julián a Julián combina que faltan 34 segundos todo nervio todo tensión la tiene Ario en su poder la pelota que mira está buscando mirando muy bien Ario la tiene Julián de vuelta la pica hacia arriba que la aguanta rama la pica, de vuelta, a ver quién se queda con esa pelota, la cruza Julián, muy bien, interviene también el de la agarra dale, Julián. Pasó ¡Dale! Hacia... ¡Dale! ¡Dale! Uh. ¡Uh! Arquerazo, la pelota que es el arquero de Ulam. el número 2 impresionante, 8 segundos 6. 8 segundos 6, un minuto... Un minuto para pensar todo esto muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando a todos los que les gusta igual que a nosotros ver este deporte tan pero tan hermoso como lo es el futsal federico ya se borró mira mira mira mira se fue se fue federico me hace chau, chau, chau, chau, adiós me dice como es la canción y me deja solo pero Ah, cría cuervos dijo uno lo hace trabajar el padre creo hacer la vida es así este como les dijimos, 8 segundos para terminar este encuentro que está empatado en todo. En el marcador, dos goles por bando. En las faltas, los dos tienen quinta falta. Puede pasar cualquier cosa. 8 segundos, 6 centésimas. Usted dice, ¿echa segundos, ¿qué puede pasar? Hecha segundos, te pueden dar vuelta el partido dos veces dos veces porque el reloj está detenido entonces tienen tiempo de pensar tienen tiempo de imaginar tienen tiempo de coordinarse y de entender jugadas preparadas para uno y para otro equipo que están ahí charlando y concentrados y la mayoría de estos equipos ya son equipos formados después de todo este tiempo de pandemia este que ha pasado ya son equipos formados ya se conocen y saben qué capacidades tienen para definir, y el técnico también sabe qué es lo que puede armar y cómo puede terminar todo esto. Después llama a jugar, porque es un córner. Es un córner que es a favor del triangulito y son 8 segundos. Cuando la pelota se ponga a rodar, cuenten ustedes los segundos y verán que el tiempo parece que flota si ¿no se termina más? ¿Cómo puede ser que ocho segundos no se terminen más? Hay Ario, pero y empezamos. La charla. Hay varios que tienen más experiencia. Hoy ha sido la noche de Ario. ha puesto todo, como digo yo. Ario presente. Hay varios que dan vuelta por todos lados. Juegan la pelota. Se rebota. Le tiran de vuelta. Y otro lateral para el triangulito. Ahora son cinco segundos. Pasaron tres nada más. ¿Vieron? Nada, es nada, es el... hasta el último momento Ario con la pelota de rama se corre hacia atrás, vaya a saber qué es lo que están haciendo, el negro le está marcando algo a Ario. La rebota, de vuelta, y son, terminó el partido, son siete centésimas, ¿eh? siete centésimas, lo que hagan y se termina. Lo que hagan y se termina, señores. Un gusto, un agrado. A ver. El juez aclara que lo termina él el partido porque dice son siete centésimas. Tiran. Terminó el partido en un empate redondo, 2 a 2. El triangulito y un LAM terminaron con paridad en faltas cinco faltas cada uno buenísimo el partido espero que a ustedes les haya gustado tanto, tanto, tanto como a nosotros hemos visto jugadorazos en el triangulito vamos a destacarlo a Ario Ario presente, ha tenido una actitud tremenda, se ha jugado todo también, Julián combina no nos podemos olvidar del zurdo no podemos olvidar de rama Ni de ninguno Estamos hablando así en general Y en ULAM destacamos Al número 8 Y a su arquero, a su arquero. Gente Nos vemos eh, Mañana, domingo por este, misma, por este mismo Canal de streaming por la hora de Urlingan Deportes A través de Facebook Vamos a ver handball A la tarde Pero antes de eso vamos a escuchar a los jugadores. Vamos a escuchar a los jugadores. good